Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos noticias que en realidad ya se el día 17 Pero se las traigo hoy, ¿por qué? Porque mañana comienzan, ¿bien? Eh, entonces, van a estar comenzando las viejas batallas clasificatorias Las ranked o rankeadas, como quieran decirles eh, Van a estar comenzando el día de mañana en estos horarios, cada uno depende del país de donde sea eh, y recuerden que este año, como sorpresa, podemos decirlo así, eh, lo que tiene que ver con las batallas clasificatorias van a estar sumando para el pase de batalla, ¿ok? Jueguen y ganen puntos de progreso para el pase de batalla. Esto está bueno eh, en el sentido de que, digamos, no solamente las batallas aleatorias, como lo eran antes, sumaban para el pase de batalla, sino que jugando las ranqueadas también vas a estar obteniendo los beneficios que te da el pase de batalla, ¿ok? A partir de esta temporada podrán ganar puntos de pase de batalla cuando luchen en las batallas clasificatorias. La cantidad de puntos, bueno, acá te lo, te lo voy a hacer en una tabla muy sencilla y muy práctica, ¿bien? Que está muy fácil de leer. Dice, posición en la clasificación post-batalla y es por experiencia, no por daño, ¿bien? Recuerden que es por experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Experiencia es experiencia y el daño es daño. Muchas veces eh, un ligero hace, no sé, se va por decir algo con... 800, 900 de daño Pero tiene a sus espaldas 5000 de asistido Que asistió a sus compañeros Y tal vez va a tener experiencia, mucha más experiencia que un pesado Que hizo, eh, no sé, por decir algo 2000 de daño en esa partida ¿bien? Cuando el, el daño real que hizo ligero fue de 800 900 Va por ahí la cosa Entonces <tose> Si estás en el equipo ganador Y entre los mejores 3 te van a dar 7 puntos Para el pase de batalla Y si estás entre los mejores 10 del equipo vencedor te van a dar 5 puntos para el pase de batalla. Si estás en el equipo que fue derrotado, te van a dar 5 puntos si estás entre los 3 mejores y 3 si estás entre los eh, mejores 10. Bien, entonces, eh, otra de las cositas nuevas que tiene esto es que va a salir este nuevo vehículo, el nuevo Skoda T45. El Skoda T45 es el primer pesado checoslovaco del de juego, ¿ok? Acá tenemos algunas imágenes para que lo vayan viendo, disfrutándolo ahí. Es una mezcla de, de, de, de, de checo con alemán... Bueno, pensé que también en la Segunda Guerra la, la industria checa trabajaba para los alemanes. O sea, fue conquistada, ¿no? O sea... Eran como algo similar. Compartían industria. Ahora vamos a ver igualmente lo que son las características del vehículo, ¿bien? Estos son simplemente un par de, de, de imágenes ahí para que lo tengan presente. Bueno, perfecto. Acá están entonces las características del vehículo. Ahora lo vamos a ver en profundidad, tranquilos, que vamos a ir al, al garaje. Y después también eh, tengo algo preparado también en tanks.gg para que lo vean bien. Más que nada para que sepan de qué va. Después recuerden que también está, sigue estando el Panzer 50 toneladas. El vehículo de Tier 9 alemán. Muy bueno, por cierto. Eh, con muy buena pegada. Y que seguramente les voy a estar dejando una tarjetita porque... De los otros dos eh, tanques de recompensa, tanto Panzer 50T como el Concept 1B, tengo una, tengo diferentes videos que les voy a estar dejando solamente las tarjetitas por acá arriba para que vean de qué van bien, porque si tal vez te perdiste las rankeadas anteriores y, eh, y estas es las jueves. Bueno, pensá que el costo en bonos del Camp Panzer es de 50... Perdón, es de 20.000. El Camp 50T es de 20.000. Y este nuevo Skoda es de 12.500. Bien, a mí en lo personal me parece un poquito caro. 12.500 es un poquito bastante caro. ¿Por qué? Porque hay otros vehículos en, el, en la tienda del, de, del juego, dentro del What que se pueden conseguir básicamente por muchos menos bonos que esto. Y... Eh, Ten en cuenta que son vehículos de tier 8. ¿bien? Caso, por ejemplo, eh, IS-6 Black, eh, o no me si estaba el Black o el IS-6, el Chrysler, eh, el M449. Después tenés. Eh, bueno, ya están, ahí tenés otros que están un poco más, que están creo que 15.000: el 121, el M60, eh, el FB, el Tier 10 inglés, el pesado. Bueno, todo eso lo tenés y lo podés ver en la tienda del juego. Pero fíjate que 12.500 me parece un poquito excesivo, ¿bien? Eh, pero bueno, también es como decimos siempre, lo que tiene que ver con algo nuevo, que es más, te lo remarcan acá, te lo ponen nuevo. Bueno, no siempre lo nuevo es bueno. Sea nuevo significa simplemente que es nuevo. No que sea bueno ni malo. Eso lo vamos a ver después, si, si está bueno o no. Eh, bueno, como les decía, el concepto 1B y consigan la tan eh, esperada recompensa anual. Eh, bueno, acá todas las cositas que te van dando Que son un montón, viste, a medida que vayas jugando Te van dando más, más cosas, ves, fíjate Avanzada la máxima del Concept 1B, que es, es Está muy bueno, la verdad que tiene, tiene cosas muy muy buenas Si lo puedes eh, utilizar bien ese vehículo Es muy bueno Es muy... Bueno eh, Vamos a meternos directamente entonces En lo que tiene que ver con Este Skoda T45, que es la novedad digamos lo de esa forma, bien, entonces Como es la novedad, vamos a, eh, a verlo en el... En el garaje. Bien. Ahí estamos. Bueno chiquis. Acá estamos entonces. En el garage. Y en el garage. Eh, directamente. Lo que vamos a estar haciendo. Es ver las características técnicas. De este vehículo. Como lo pueden ver aquí. Observar. Es un vehículo que tiene. Un frontal inclinado. Eh, y sus laterales. De manera bastante. Bastante. Rectas. Podríamos decirle. Con lo cual. Hay que tener bastante. Bastante. Cuidado con esto. Bien. Eh, fíjense que las líneas son... En su mayoría, si bien son curvas, pero no dejan de ser eh, cosas muy rectas. Bien, Es un vehículo bastante cuadradete, podríamos decirlo así. Eh, con lo cual eso es, es peligroso en el sentido de que te va a hacer de que te penetren muchas veces de manera más fácil que si tuvieras un vehículo, por ejemplo, con la torreta redondeada al modo de los rusos. bien, O de algunos eh, ingleses que son buenos torreteros. Eh, vamos a ver, yo la verdad es que Les explico por qué no lo equipé, primero porque Como nos dan por días de alquiler, bien Entonces como es días de alquiler 27 eh, Y no me lo, o sea no me, no me va a quedar en mi cuenta, entonces no, no estoy como para andar gastando créditos Porque ven que estoy medio pobre eh, Así que eh, Como nos lo van a sacar Directamente decido no equiparlo y bueno no. Lo que sí voy a hacer, obviamente Es, se los muestro aquí en En la comparativa que les armé con estos tres vehículos premium de nivel 7 pesados, bien, que es más que nada. Esperen que si quieren le agregamos, saben que le podemos agregar también, ya que estamos, porque si en total no perdemos nada, ¿no? venimos acá y vamos a, la, a añadir a la comparación. Lo metemos también en la comparación, ya que estamos aquí los, los cuatro vehículos. Eh, vehículos de. Ahora que este lo voy a sacar y vamos a poner esto. Bueno, a ver, entonces en eh, lo que tiene que ver con daño, el daño del Skoda T45 es de 220 por disparo. Bien, con munición estándar, una munición estándar que no es tan mal, digamos, 194 con, eh, con esa munición y penetración que está bien, digamos, está bien, está bien. Eh, acá podemos ver que la velocidad de proyectil es de 995. No es la mejor del juego, tampoco es la peor por lejos. Es una munición normalita. Ahora, ahora, ya que estamos en el tema de la penetración, sí quiero aclarar esto. Fíjate que la penetración de esta munición es de 250, que no está mal, digamos. De hecho, está bastante, bastante bien. Pero, fíjense, les voy a dar dos segundos para que se fijen en la velocidad del proyectil. ¿Vieron lo que es? 600 de velocidad de proyectil creo que, yo no sé, tal vez ustedes me cor corríjanme y díganme en los comentarios, pero es la velocidad de proyectil más lenta que vi. Mirá que he visto de 782, algo así, no me acuerdo cuál, 800, obviamente ya son más, más normales, pero 600 es directamente una munición, es, no sé, es una munición de, de, de, de un cañón DERP súper gigante. No sé por qué, o sea, supongo que es por la penetración, como es tan buena la penetración, pero tratar de calcularle eh, a un vehículo que está a 400 metros y ¿Está bien? me vas a decir sí está bien no, no tendrías que estar pegándole a un vehículo de 400 metros muchas veces pasa que eh, quedas no sé estás en un flanco pero ves que espotean por el, por el lateral derecho y tiras eh, o tiras un par de ciegos o tiras ese lado y vas a 600 metros por segundo muy muy lenta mira Déjame que te muestro algo a ver vamos a la del, a la del king tiger 1250, está bien, es APCR Bueno, está bien, pero es APCR Vamos a la del S2 También APCR 975 217 con penetración APCR Y la de este, también APCR 1105 Fíjate que es directamente la mitad casi Por poco es la mitad de la velocidad de estas municiones Pará, pero vamos a una cosa Vamos a ver con explosiva cuánto, a ver Mira, con, explos con explosiva 884 bueno, eso es un qué, chicos. Van a tener que tener en cuenta mucho eso, ¿bien? Es muy lenta la munición eh, hit de este vehículo. Muy, muy, muy lenta. La penetración, como dijimos, 250. Eh, este tiene con munición premium 217. Munición 237 con munición estándar. 203, 237, perdón. Ahí va. Eh, perfecto. El s 2 tiene eh, 175, 217 con munición premium a PCR. Y la FB-201, el inglés de Tier 7, tiene 171, 239. Este que acá les pasa el trapo a todos el Skoda T-50. Pero también pagas esa velocidad, perdón, pagas esa penetración excesiva con la velocidad del proyectil. ¿bien? <tose> bueno. Recarga, acá le pasa el trapo al resto, salvo obviamente el inglés que tiene la mayor cadencia, pero también fíjate que pega un poco menos. Bien, eh, dijimos 220, 240 el King Tiger, 2, 390 el IS2 Shielded y el FB 201 150. Ok, eh, fíjate que acá lo que es recarga, obviamente gana el inglés con 3,46. En segundo lugar viene nuestro querido Skoda T45 con 6,07. Con Tercero el King Tiger Captured con 6,84 y obviamente el ruso. Pega unas tortas que te mata, pero también así recarga, ¿no? casi 10 segundos. Fíjate que un tiro de un ruso son prácticamente 3 tiros del FB. ¿bien? O sea que mejor que lo pegues porque si no este te va a pegar 150 y 150 son 300, 450 en tres tiros. Y tal vez te hizo munición o te hizo algo, con lo cual siempre es, siempre es mejor pegar más, aunque menos daño, pero pegar más porque puedes eh, causar más estragos en el rival. Bueno, velocidad de giro el cañón acá está primero el fb o sea tengan en cuenta esto más que nada para el troleo cuando te quiere trolear algún mediano o algún ligero así que el fb no lo vas a poder trolear imposible fíjate esta velocidad es, es excelente 40 con 27 segundo viene el eh, el S2 Shielded. después viene tercero el skoda y cuarto el, el quintayer que en movilidad creo que es el peor de todos me parece ángulos de elevación y depresión del cañón tiene de depresión menos 7 grados bien Fíjate que acá gana el FB201 de cabeza con menos 10. Segundo el King Tiger. Tercero, el Skoda T45 con menos 7. Y cuarto el IS-2. Que obviamente no, no, no. O sea, no baja. Pero no, no hay chance que baje. Ni con una grúa. Y de elevación tiene unos 15 grados de elevación. Lo cual no está nada mal. Bien. No está, no está mal. Te va a servir en un montón de ocasiones. Pero. Pero nada, está, está, está bien. Es, es lo normal, digamos. O sea, pensás que acá tenés 25-20, pero bueno. O sea. Ya 25 es una locura, es un montón. Velocidad de apuntamento 2.19, 2.23, el King Tiger -2 Shielded, 2 ,98 y ese 2.98 y 2.06 la FB Acá estamos bastante bien parados con el Skoda con 2.19 Pero fíjense también que yo lo tengo equipado con hermanos de armas Con la ventilación primero que hay que potenciar todo este cañón Hay que mejorarlo lo más que se pueda eh, Después tengo la barra de carga y tengo el apuntamiento bien. O sea que tratamos, tratamos por lo menos de mejorar todo lo que se pueda ese cañón y 6,07, esa recarga es muy, muy buena. Como dijimos, eso me, me, me quedó en la cabeza porque es, la verdad, que es muy, muy buena. Eh, 2,19, excelente. Dispersión. El Escudo T45, 0,32. Bien, 0,32. El King Tiger, 0,31. Eh, el is 2 2, eh, perdón, 0,38. Bien, y el FB201, 0,33. Eh, obviamente que la dispersión de este vehículo no está mal, o sea, es un pesado. Tampoco puedes esperar mucho más, bien. Eh, está, la verdad que está bastante, bastante bien. La verdad que esta dispersión es muy buena. Después quiero ver si el cañón funciona como dice, ¿no? Porque después le dice 0.32 y el tiro va a Mordor, a saber dónde. Bueno, el DPM está en un lugar intermedio, ¿bien? ¿Por qué? Porque... Por lo que pega y por lo que recarga La recarga es excelente Pero el, el, el daño tampoco es el mejor del mundo Pero fíjate que acá gana de, de, de cabeza el FB Por lo, por lo que rápido que pega O sea, en cada 3.3 segundos, 3.4 está pegando Segundo viene el, eh, el IS-2 Shielded Por lo que pega, por el daño, digamos, más que nada Después viene el, eh, nuestro Skoda T45 Y por último el, el King Tiger, ¿bien? Después... Lo que tiene que ver con puntos de vida, 1.400 es uno de los que más tiene junto con el Skoda T45 1.400, el FB201 1.500. Bueno, fíjate que los otros dos sería S2 Shielding, 1.230 y 1.300, el King Tiger. Eh, está bien, está bien este. este es, es razonable, digamos. Después lo que tiene que ver con blindaje, 110 de frontal para el Skoda T45, 160 de torreta, bien. O sea, chasis 110, torreta 160. Laterales, 80 de lateral, 60 trasero de chasis, 80 de lateral de torreta 80 trasero de torreta bueno acá el que se lleva las palmas definitivamente es el king tiger en 150 de blindaje frontal bien inclinado 185 pero ten en cuenta que ese esa torreta es totalmente plana así que esos 185 te pueden servir o no depende quién tengas enfrente bien por bueno, el s2 100 y 100 90 90 60 90 eh, acá realmente el skoda no gana no gana la, la pelea pero de casualidad porque es uno de los más duros podríamos decirlo así obviamente el fb tiene un buen blindaje en la torreta pero también te van a entrar así que tienes que tener mucho mucho cuidado potencia de motor acá bueno es uno de los mejorcitos podríamos decirlo con 13 con 92 el skoda mientras que el quinta Tiger tiene 9 con 96 obviamente paga todo este blindaje todo esto este blindaje que veo o estás viendo acá de 150 a 185 bueno lo terminás pagando acá bien entonces, ¿es un poquito más duro? Sí, perfecto. Ahora, tenés que pagarlo de algún modo y es con la potencia. Eh, tenés una potencia de 9,96, directamente es un TOC 2 más o menos. El S 2 tiene 12,79 y el FB-201 14,2, que se mueve realmente como un mediano, ¿bien? Y de hecho también se juega como un mediano torretero. Bueno, después, ¿qué nos queda? Rango de visión, 420 para el Skoda, 406 para el King Tiger, 384 para el IS-2, hiper ciego, y 422 metros para el FB. O sea, es que el FB realmente es un mediano. O sea, fíjate que tiene todo como un mediano. El alcance de señal, 811, eh, perdón, para el Skoda T-45. Y es el que se lleva las palmas porque el resto no pasa en los 800. Así que aquí sí gana nuestro querido Skoda T-45, chicos. Así que bueno, nada, saquen ustedes sus propias conclusiones. La verdad que yo se los dejo ahí. Me parece... A ver, en líneas generales me parece un buen tanque. Está bien. Está bien. Es un tier 7. Tampoco le podés pedir mucho más a un tier 7. Pero. tened cuidado. Tenés cuidado cuando lo, usas, lo vas a usar más que nada contra niveles superiores. Contra el tier 8. No lo uses definitivamente como un pesado para ir al frente de todo. Y contra el tier 9 ni hablar directamente. Usalo. Lo más lejos de lo. De, o sea, Lo más lejos que puedas, básicamente. Si no, estás en el horno. Fíjense, tengo una perlita para mostrarles también. Ya para los que se quedaron hasta aquí, hasta este momento del video. Y vamos estando, vamos a ir acá, mira, fíjate esto, eh, aquí está, perfecto, este es el querido Skoda T45, <coughs> esta palita va para los que se han quedado hasta este momento del video, fíjense que eh, nuestro querido Skoda T45 tiene... Este blindaje frontal, bien, se los quería mostrar Porque acá te dice 160, sí, sí, pero yo quiero saber Cuánto tiene real, bien, o sea, cuando Yo lo veo en el campo de batalla, bueno, fíjate Tiene unos 173 Más o menos, y si haces lo pones en posición de diamante Que sería lo correcto para este tipo de vehículos Puedes llegar a tener algún que otro Blindaje un poquito más duro, 180 Incluso ahí un 182 180 y pico 190 incluso, pero Abajo fíjate que tiene unos 140 ¿Por qué pasa esto? Porque cuando te dicen que tenés 160, es esto. ¿Bien? Fíjate, mira. Perdón, 160 no, mentira. 160 de torreta. 110, ¿bien? Acá tenés los 110 milímetros. Perfecto. Todo correcto. 7 ¿ves? De acá tenés 100. ¿Bien? Son 10 menos. ¿Es mucho? Bueno, está bien, son 10 menos. No importa, pero... Después se nota. ¿Se nota por qué? Acá se nota. 184, 130. ¿Bien? Es, es por la angulación que tiene. Eh... Acá se va un... Que todos, todos tienen esta altura más o menos. gente que por más que lo angules, se va a un 170, 180 y acá abajo 140. Y es que más no lo podés angular, pues ya se empieza a ver el lateral, ¿bien? 140... No, es que no pasa de los 144. Tené mucho cuidado con esto, te quería mostrar. Cuidá la panza de este vehículo porque le entra todo. Un tier 6. Pensá que con, con, con AP tiene 145 más o menos para que tenga sonido. O sea, te entra un tier 6 acá abajo. Tranquilo. Y con otro te va a tirar con un 194 más o menos. entra como mantequilla. Como cuchillo, mantequilla. Y después, fíjate la torreta que tenés. Acá lo que dijimos. Este sí tiene 160. ¿ves? Se va a 180, 185. Eh, Bones, Acá es rebote. Rebote instantáneo. Bien. O sea, no le tires al mantelete. Trata de tirarle... O sea, la idea es que tirate, trates de tirarle acá arriba. En la cúpula del comandante. Que tiene 69. Si le puedes clavar una explosiva ahí, le va a entrar como piña. ¿ves? Pero... Depende también qué, qué cañón tenga vos, ¿no? Pero fíjate que... Acá se va a unos 187. Ahora, otra cuestión. Bien esto es con la munición estándar 194 penetra ahora yo te muestro la hit Cabrón, sos de papel con los 250 que tiene este que un tier 8 tranquilamente puede tener esta penetración y más todavía Mira, que estás todo verde entra todo posición de script es lo mejor que te puede llegar a pasar es, ahí se les va a complicar un montón entrar pero fíjate que igualmente 10 16% y si lo angulaste un poquito mal es que mira en 250 está Estás al límite, ¿eh? o sea, salís de una esquina Pegás y te volvés a pegar instantáneamente A hacer esto para tapar todo Todo el, la parte frontal Porque mira que te entra hasta donde quieran hasta acá. Salvo acá en la, en la ventanita de, de, de, de, del, ahí del artillero este Que ahí no se penetra Porque no, no hay coso, bueno, listo Acá tampoco, ¿ves? Es absorbido Pero acá sí, mirá Quieren Yo ya se los advertí Ahora ustedes, fíjense, después analícenlo ustedes mismos cuando descansen y analícenlo con la almohada. Bueno, chicos, hasta acá el video entonces. Espero que les hayan gustado. Y eh, los voy a dejar con esta um, imagen del de Skoda T45 dentro del de mismo jogo. Um, así que bueno, si el vehículo tiene. El vehículo no. Si el video tiene mucha aceptación, les gusta, dejan muchos likes. Um, y en los comentarios me, me dejan si quieren que lo equipe y que lo saque Al campo de batalla, no hay problema Lo, lo, lo haré sin ningún tipo de problema, pero en principio Quiero ver si, si, si alguno va a jugar las Ranked, si le interesa Si no, capaz que dicen, no, yo no voy a jugar No lo voy a jugar, no lo voy a jugar, toda nadie lo va a jugar Entonces para qué lo voy a equipar y gastarme toda esa cantidad de créditos Que después, encima, me lo voy a meter en el bolsillo Porque lo tengo por el alquiler, nada más Así que, nada Gracias chicos, cuídense, que tengan un hermoso inicio de semana Y nos veremos en el próximo video Chau chau